Hola, bueno, esta es una denuncia muy grave, eh, es una denuncia sobre un contrato en la empresa de acueducto del cantarillado de Yopal, el departamento del Casanare. Pues resulta que allí hay un contrato de 70 millones de dólares, bueno, inicialmente era un contrato de 50 millones de dólares, que luego pasó a valer 70 millones de dólares y luego 75 millones de dólares, aproximadamente uno, entre unos 300 y 310 mil millones de pesos colombianos. Pues en el video que ustedes van a ver a continuación encontramos la, es un video sobre la repartición de las coimas, o sea, en qué manera repartieron las coimas, una reunión que fue grabada donde así abiertamente en una reunión, en un salón, pues explicaban tablero en mano cómo era que iban a repartir y cuánto era que le iba a tocar a cada uno y ahí entonces decidieron que al alcalde Castro de Yopal le iban a tocar 3.5 millones de dólares, que al representante de Oguarchila le iban a tocar 2 millones de dólares, que al gerente de la empresa de acueductos y alcantarillado de Yopal le iban a tocar otros 2 millones de dólares y que a Manolo Pérez, un señor jurídico, le iban a tocar otros 2 millones de dólares, pero que además habían unas coimas entre ingenieros, arquitectos, por aquí, por aquí, por allá y por allá y todo eso sumado, pues aquí ya vamos 2, 4, 6, 9 5 10 millones de dólares unos 50 mil millones de pesos robados en ese contrato entonces los dejo para que vean este vídeo a a a ¿En qué porcentaje es...? O sea, 5% para... 1.5... 1.5... Y 1.5 Y como medio, por ejemplo, entre... ¿Cómo vale? Entre 4. Es muy que, pues, bien. Y su me dice, de estos 200, ¿Usted va a dar un caramelo a ese si Un puede. caramelo. No tengo permiso de decirle, a ver, tome 20, tome más, no es de tus Pero por lo menos, digamos, estamos hablando de lo que usted trae, que es un 85% de que yo traigo. No, no, no, no, eso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo no, como empezaron a meterle carne, papá, carne, papá, yo lo dije, no, no, yo no voy a dar yo le voy a hablar con la verdad. Yo tenía este negocio alcanzado de 50, y me tocaba ir a pegarle a la malla, que gana que partenar. Y uh -huh. yo me decía, con el mismo mamá, ¿no el de los y ¿cuánto vas a sacar? ¿Cuánto vas a sacar? Pues, ¿Para el y a ¿Y a que usted viva? ¿qué? Morre, yo? yo no yo lo saque yo, yo saque 3 millones aparte de tocarle 3 millones al financiero mío sí, saque subimos a, a 70 pues le dije a los estudios eso es lo que me dio a mí lo que yo te me dijo a un amigo, usted va a pedir 70 y 85 porque no castigue su proyecto con las condiciones, sino suban a las condiciones. Porque usted no carga proyectos y deja que el proyecto pague y usted saque sus oportunidades por delante. Ellos no saben que, o sea, vamos a no es que lo que se en el avión privado, lo llaman en PD cuatro meses y usted tiene ya, o vienen acá y usted, ¿cómo queda? Y yo no, no, no, usted pide suficientes. suficiente para que el proyecto. No, antes habíamos del 5% para la ¿No? El 5% para el cambio viene siendo por 50 o cinco, dos millones o y medio. Actualmente siendo 3 millones medio. dólares? No, en plata. Pues, ¿Sí? ¿De plata pues, viene siendo como millones de medio. Ah, pues, el el no. ¿Y, ¿Y, ¿Y, eh, ¿Y medio, ojalá, millones de euros, como dos millones de El como no, 2 no, mil. millones Igual. Soy también ¿Y nosotros con Con bolitas de. que el supervisor que me de. No sé a No No sé a quién. No a quién. a para No a quién. No sé a a poner para terminar, sí, Esa, ese se que se le va a pagar al alcalde, a ver, o sué, a Chila, a Manolo y los otros. ¿Cómo Sí. Eso lo voy a hacer a través de una empresa de los que llaman System Group, System Group, System Group. Pero usted se los va a cocinar a ellos o se los va a entregar el que no? Eso toca como traer un ir a la y que le da la bueno, si se piso, si se aguanta si y a recibir a todas las de que efectivo, vamos a a a Una cantidad es... so Pero venga, yo le hago una pregunta, este se la inmediatamente y se lo paga todo. Por... No. ¿O por qué? Si, si, vamos a darle. No no pueden ir solo atrás con un marico de ellos, se traen una camioneta un poco desplatida, un poco Más el pago no lo voy a hacer yo, el pago lo no va a hacer un intermedio tercero fluido, una empresa tercera. A nombre mío, pues, con orden, por mandato nuestro y todo, pero no sale mis cuentas ni nada, porque yo ya estoy más boleteado que yo aparte. Bueno, ya como ustedes acabaron de ver el video, pues eh, esto es terrible lo que pasa, la manera como se reparten la plata de los contribuyentes, la plata de todos y de todas, la plata con la que pudiera darse salud, con la que pudieran prestarse mejores servicios públicos o más económicos, la plata con la que pudiera darse universidad gratis a nuestros jóvenes, eh, es terrible, es terrible. Bueno, esta es una denuncia que esperamos que, que sí pueda surgir efecto, eh, que la justicia pueda realmente eh, llevar eh, a... A prisión a todas estas personas que están robando el dinero y que las pruebas pues abundan. Eh, esta es una denuncia que realizó el senador Gustavo, el ex senador Gustavo Bolívar, a través de su cuenta de Twitter y que nosotros tenemos que replicar ampliamente por todos los medios alternativos. Les mando un abrazo, soy Jenner Unzuka. Síganme en mis redes sociales. Chao, chao.